22 horas con dos minutos. Gracias por acompañarnos en La Noche al Día. Estamos junto al viceministro Wilfredo Chávez. Él eh, está acompañándonos, lo habíamos anunciado, para hablarnos de diferentes temas. Entre esos vamos a hablar justamente de los accidentes que se han suscitado estos fines de semana y cómo se está actuando eh, desde la policía, pero también eh, vamos a ir tocando otros temas importantes. Bienvenido, ¿cómo está? <tose> Buenas noches, un gusto estar siempre con ustedes. sobre el al país a través de este medio y por supuesto, atento a las consultas. Bien, estamos hablando un poco con la Defensora del Pueblo acerca de estos accidentes que se han suscitado y que llaman la atención mucho a la población. Hay números duros que se han ido presentando a través de la Defensoría eh, pero que también, seguramente, convoca a la Policía a tomar acciones eh, sobre este tema. Y hoy se ha presentado este relanzamiento de este eh, plan de pre preventivo justamente de accidentes eh, de empleo con nueva tecnología. Estamos hablando sí. de una implementación importantísima eh, de tecnología de punta, pero también de un <coughs> compromiso del personal de la Policía presente. De efectivos policiales. Efectivamente, hoy se ha lanzado por el Comando General... ...una estrategia, un plan... Eh, ...que involucra a todo el país... Eh, ...de hecho en este momento las terminales... ...departamentales, interdepartamentales... ...son objeto de diferentes operativos... De, ...de efectivo extraordinario... ...que se dispuso por el Comando General... ...a objeto de llegar a un control efectivo... ...de todos los, eh, los tramos que tenemos... ...tanto en salida como en ruta. Este es un trabajo extraordinario... ...que nos ha dado muy buenos resultados pese a los lamentables hechos que han habido en este mes de agosto y en la gestión como tal, el país ha evolucionado, creemos, de manera adecuada y cumpliendo los mandatos de la OMS y OPS con relación a la disminución de hechos de tránsito que se dan en el país. Además, el año pasado el Estado, y a partir del Ministerio de Gobierno, ha organizado la octava cumbre de seguridad ciudadana, cuyo eje central ha sido la seguridad vial. Es decir, como Estado nos hemos aplicado toda la gestión desde el año pasado antes, con los cinco años de la, del plan de seguridad vial. Y, a, y aparte, a partir con el mandato de la cumbre, hemos organizado un nuevo plan nacional de seguridad vial y hemos organizado lo que conocemos ahora como el nuevo, eh, la, la nueva ley de seguridad vial. Esta ley de seguridad vial es un anteproyecto que en este momento ya está en curso, eh, ya va a estar en curso a los conductos internos del órgano ejecutivo y va a pasar al Parlamento para su, esperemos su consideración y aprobación, obviamente con la discusión democrática que debe existir. Pero quiero dar dos datos, Andrés. Lo primero, que Bolivia, la, cuando hemos entrado en el plan de seguridad vial, y que son datos del 2013, de la OMS, estaba con un 23.2% de eh, ...mortalidad eh, causada por hechos de tránsito... Aclaramos, no son accidentes, son hechos... hechos ...el accidente se produce cuando algo falla... quien en este caso quien falla es el sujeto... ...el 85% de hechos de tránsito... ...son generados por sujetos... ...que no conducen adecuadamente su vehículo... ...eso no es un accidente, es un hecho de tránsito... ...hemos bajado desde el inicio del plan... ...el 2013, 23.2... ...el índice de mortalidad cada, por cada 100.000 habitantes... ...a 15.5 el 2016 con la aplicación de un Plan Nacional Serio de Seguridad Vial con controles permanentes en carretera. Nuestra meta es llegar a bajar al 10%, que eh, es un dato que nos compromete a cumplir los mandatos de la OPS y OMS en la década. Asimismo, tenemos que indicar que Bolivia pasó de un deshonroso segundo lugar a un cuarto lugar y estamos en franca ascendencia, tomando en cuenta que, les, eh, que el, los, el parque automotor ha crecido sustancialmente, eh, cada 100.000 100, vehículos por año aproximadamente, tomando en cuenta además que estamos en campañas persuasivas durante los últimos cinco años y que en números, tenemos que hablar de números, el país tenía al inicio del plan, este plan nacional de seguridad vial, 1.800 personas fallecidas por año. Eh, con el plan y la, los planes que hemos aplicado, hemos llegado a 1.200 la gestión 2017, que es la última que se registra oficialmente. Cruzando información, nosotros, el sistema de salud, el SOAT, la policía boliviana, en fin, varios sistemas tenemos ese promedio. Es importante la reducción que hemos realizado y que hacemos. Incluso, tenemos inclusive las horas pico en las que se producen los hechos de tránsito. ¿Cuáles es, son las horas? Mire usted, tienen? mire usted. Entre las 19 y las 21 horas se, se han producido del total de muertes eh, 260 en, en, en el 2018. Y entre las 6 y 7, 160 muertes. ¿Qué quiere decir? En la noche entre las 7 y nueve de la noche es donde más sucede hechos de tránsito. tránsito. Se ha logrado igualmente en cuanto a heridos, la morbilidad. Hemos tenido en los años 2017 9.707 heridos. El año pasado ha, sub, ha subido a 13.550. En el año 2017 estábamos en franco descenso, 1.002 muertes por hechos de tránsito registradas hasta el final y hemos subido el 2018 a 1.150, 1.200 es el promedio que te decía que aún era, ese? Qué bajando, aún es mucho ¿no? menor sí, del 1.848 mal. que es la línea base del 2013. Es decir, ¿qué, qué significa esto que el trabajo que se ha hecho por parte del Estado, el Ministerio de Gobierno, los planes Tucuyrico y otros más que hemos implementado han dado resultado. Obviamente no es suficiente. Por eso estamos implementando ahora tecnología, que era una consulta que tú también creo querías utilizar. De acuerdo. Utilizar. Doctor, estos drones, eh, que es una nueva tecnología que se está utilizando, implementando en el país. Bueno, los drones son una, son una posibilidad de control eh, policial preventivo y también disuasivo en su momento. Son tecnología que van a ingresar a funcionar con el proyecto Vox 110. Que ¿Desde siempre, cuándo más o menos? En, eh, la siguiente semana... el se va a tener el, ya el proyecto como tal, uh -huh. es, es, lo más probable es que sea el, de, el día martes en la noche, eh, se va a anunciar oficialmente para las autoridades mañana, eh, seguramente en el curso del día. Es un proyecto de envergadura nacional que empieza con La Paz y el Alto, que introduce la tecnología, a la prevención del delito, con una instalación masiva de cámaras de video vigilancia en diferentes lugares estratégicos, las ciudades de La Paz y El Alto, inicialmente, luego el resto del país. ¿Y esto va a estar en las terminales o qué puntos? Va a estar ¿no? en terminales de buses, pero también en las terminales estamos poniendo otro tipo de cámaras de seguridad, es identificación tipo de, facial de que, se va que vamos a poner uh -huh. para identificar personas, por ejemplo, buscadas, eh, o cuyo registro, sus fotos están siendo buscadas a nivel internacional o nacional, por ejemplo, lugares estratégicos, aeropuertos, eh, terminales. Vamos a poner también cámaras de identificación de placas vehiculares, que son cámaras muy especiales y novedosas. Las primeras que se implementan tal vez en el continente con esas características son en Bolivia, con el proyecto BOL 110. Específicas para ese sí, tema. Igualmente, para que funcione el sistema. ¿En qué consiste el BOL 110? Rapidito. Cuando ocurre el hecho delictivo, uh -huh. ocurre el hecho de tránsito, hay una emergencia de bomberos o cualquier eh, emergencia de salud, la gente solo tiene que apretar el 110 discar y le va a contestar un software, hemos compatibilizado nuestras, nuestras líneas con un software, donde inmediatamente se recibe la llamada, se graba la llamada. Y se sabe qué tiempo hay desde que se recibe la llamada hasta que efectivamente se despacha lo que tenga que hacer la ambulancia, a la policía, a los de tránsito, a los de bomberos o a todos en conjunto. ¿no? Esa es una es una gran posibilidad que se puede dar de, de acuerdo a lo que tenemos. Hemos construido, Andrés, 3.000 metros que tenemos en la final Villalobos de un centro de comando y control donde tenemos... ...los TV Walls, donde tenemos toda la tecnología implementada... ...donde en la parte, parte alta está justamente el hangar de los drones... ...tenemos la tecnología completa al servicio de la población... ...¿qué quiero decir? Con el 110 queremos simplificar la asistencia... ...y además hacer que la asistencia sea una realidad... ...¿qué era necesario aparte de las cámaras y del centro y del contacto? Patrulleros, estamos teniendo 100 patrulleros que tiene el Wall 110... ...que vamos a poner al servicio de los paseños y alteños inicialmente... ...para que se dividan las ciudades por cuadrantes, por cuadrados... Y de esta manera, el patrullo que esté más cercano asiste inmediatamente al lugar de llamada. ¿Se, Se inmediata? Y lo más rápido posible, claro, el, idea. Claro. el que esté más cercano. Si hay un hecho de tránsito, sabremos porque tenemos el contacto con el sistema de salud. Hoy estamos con los hermanos de la alcaldía, por ejemplo, en el centro de la alcaldía de La Paz, en el centro, estamos siempre sonidos ¿no? Entonces, veíamos, les mostrábamos que si hay un hecho, por ejemplo, que amerita intervención de salud, sabremos cuántas camas vacías hay dentro al hospital, cuál es el más cercano, tenemos solamente una hora en hechos de tránsito para atender. Entonces, estamos coordinando. Y el centro ya se está probando varios meses atrás y desde el 1 de agosto de este año estamos con una prueba efectiva del BOL 110 ya con llamadas reales. No pues, solamente esto <coughs> se está implementando en la ciudad de La Paz, sino también la paz en la de La Paz. y el Alto, uh -huh. la primera fase La Paz y el Alto, la segunda fase es Santa Cruz, Trinidad, Cobija, Warnes, Oruro. Y el alto. Y, y esperamos que entonces. luego continúe la integración de todo el país. ¿Y más o menos software, cuáles son los plazos que tienen? Pues, o se han en bol, la para primera parte ya, ya de hecho. El país. La sí. primera parte de hecho es este año, la segunda parte esperemos que hasta los primeros meses del siguiente año estamos todos en plazo. Y, ah. y esperemos que haya una siguiente fase que integre al resto del país y fronteras. Hay varias ciudades que ya se han aplicado antes, como Tarija, como Potosí, ¿no? S Sucre está en estos momentos, sabemos también, en un proceso en el que eh, esperemos acceda rápidamente a esta tecnología, cosa que integremos al resto del país, Cochabamba. Integramos al país porque nuestro software es un software amigable, permite la integración de todos estos sistemas de videovigilancia. También nos ayudan en el tema de tránsito, obviamente. Ah. Donde más se ocurren hechos de tránsito es en ciudades. Uh -huh. Entonces, en ciudades es donde se ve una especie de muerte lenta porque la gente se acostumbra a ver en la crónica roja y dice, ah, ha muerto una persona. Si sumamos ahí está el grueso de los muertos. Tenemos que ser entonces más cuidadosos en las reglas de tránsito. Por eso el Ministerio ha planteado un proyecto de ley de seguridad vial. El proyecto de ley de seguridad vial implica medidas de seguridad para el conductor, para el pasajero y para el peatón, todos involucrados con nuestra propia seguridad para eso hemos hecho acuerdos con el Ministerio de Educación, dentro de la currícula que tiene educación hay medidas preventivas y entre otras está tránsito, cebras, semáforos, conservación de espacios, distancias, uso del casco, uso del cinturón, desguardo para los menores de edad que deben ir atrás, en fin, una serie de medidas que estamos poniendo en la Ley de Seguridad Vial y estamos en una especie de consenso final, como te decía, ya la mandamos en breve al Parlamento para que tenga su tracto eh, Parlamentario, y podamos, quién sabe, tenerlo antes por si este proyecto de ley. Como más decir, o menos, ¿cuándo eh, se está planificando? El proyecto, bueno, eso es el Parlamento. Es claro, sí, plazos, los plazos. Nosotros serios. tenemos eh, listo el proyecto, son detalles finales que se ajustan en despacho, pero estimo que ya el proyecto va a ser despachado estos días. El sí, proyecto está sí. terminado, consensual, sí. hemos trabajado todo un año para eso más, y hemos cumplido el mandato de la cumbre anterior. Entonces, hemos hecho una serie de mecanismos, las tarjetas de, de identificación del conductor con... con con código QR, por ejemplo, una serie de mecanismos que todavía tenemos que seguir trabajando con la sociedad, con nuestros alcaldes, con nuestros gobernadores, como gobierno nacional siempre queremos coordinar y lo que me agrada de este trabajo es que, eh, por lo menos en lo que yo veo, nosotros no hacemos política con la seguridad, trabajamos con todos, trabajamos con Costa, trabajamos con Doña Soledad Chapetón, con nuestros alcaldes de Villa, obviamente como gobierno nacional y no hemos tenido felizmente ningún problema. Y justamente también se, se ha estado seguramente definiendo muchos temas con todos ellos para eh, responder inmediatamente a estas necesidades puntuales que tiene hoy la población. ¿no? Hemos suscrito acuerdos con los uh -huh. municipios, sobre todo porque el BOL 110 demanda una inversión municipal, demanda el pago de datos, porque el beneficiario final es el ciudadano alteño o paseño. En ese sentido, si bien el gobierno está dotando de las cámaras de videovigilancia y todo el equipamiento que tenemos, hemos construido una red troncalizada de comunicación, por ejemplo, para que el BOL nunca falle y no se caiga, si falle un siniestro, si no hay energía, el BOL va a seguir funcionando para beneficio de la sociedad. Entonces eso implicaba hacer inversiones municipales, se han hecho acuerdos, estamos cumpliendo los acuerdos ellos y nosotros, estamos en plazo también. Entonces creemos que es un proyecto bastante serio, exitoso y que felizmente hemos podido conducirlo con siempre, existen problemas en la gestión. Pero si no existían problemas, pues sería, sería una, una taza de leche y eso no es así. ¿no? Claro, y sin duda seguramente la población va a estar muy agradecida por por esta efectividad de, de los plazos primero, pero también sobre todo de la implementación de todo este sistema que en primera parte va a estar en la ciudad de, de La Paz y, y El Alto. Así es, cumpliendo además la normativa internacional, cumpliendo las directrices de la OMS, de la OPS con el apoyo internacional, tenemos a la CAF, tenemos al BIT que nos apoyan, en estos emprendimientos tan grandes. Tenemos aliados estratégicos como la cervecería, que nos apoya con los temas de responsabilidad social y empresarial, la Fundación Viva. Hemos hecho una serie de acuerdos institucionales para que la seguridad vial funcione como queremos que funcione, resguardando, priorizando la vida. Y por otro lado, el Bolsa, entonces, que es un proyecto nacional de inversión estrictamente nacional, con un crédito internacional, que esperemos los siguientes días esté en servicio de la población. Te puedo decir que las pruebas que hemos tenido, hemos tenido más de 3.500 llamadas el fin de los sábados, que es el día que más llamadas hay, es decir, el trabajo no es poco, es bastante. Estamos probando esta prueba también de institucionalidad, la pericia, la experiencia de la policía y de nosotros como autoridades para responder la demanda social. Lo decía, la, la población va a estar muy agradecida sin duda por estas gestiones, no solamente desde la actuación del gobierno como tal respecto a esta agenda, sino de todo el cumplimiento de los plazos, pero también de esta agendación con otras instituciones que fortalece finalmente la institucionalidad. Seguro que sí, estamos confiados en el trabajo de nuestros eh, amigos de diferentes instancias, amigos de nuestro gobierno que nos han apoyado todos en, en conjunto, los ministerios, obras, eh, qué sé yo, salud, todos se han puesto a disposición. Hemos coordinado con ellos y agradecemos de antemano porque una vez que se pre presente ya no va a ser proyecto, el BOL 110 va a ser un sistema integrado de seguridad ciudad ciudadana vigente en el país, empezando por La Paz y El Alto, y esperemos con esto subir. Del segundo lugar, que en este momento estamos en, sensas, en Seguridad Ciudadana, de acuerdo al Latino Barómetro, en la gestión 2018, pensamos que en el gol 110 dar el salto cualitativo y posicionarnos en el primer lugar en los siguientes dos años. Es un desafío que tenemos como Estado, un mandato que tenemos con nuestro hermano Presidente que lo queremos cumplir, porque Bolivia necesita. Este era el ítem que, que demandaba la gente, así, cuando hemos entrado a la gestión de gobierno era el primer ítem que la gente pedía, Seguridad ha pasado un cuarto o quinto, quinto lugar inclusive, porque han habido grandes esfuerzos en seguridad. Y creemos que también es bueno reconocer las cosas que hacemos buenas de nuestro gobierno, es una cosa realmente importante, de las muchas cosas que se hacen buenas, esta creo que destaca y queremos que siga así en ese camino y ser los primeros en Sudamérica. Sin duda, buenas noticias y además que nos quedamos con eh, esos datos importantes de esta transformación que se está generando en el país. Así muchas es. gracias, pues ministro. Realmente a ti muchas gracias y a ustedes por el espacio. Buenas noches. Y por toda la información además prestada. Hemos estado con el viceministro de Seguridad Ciudadano, Ciudadana, Wilfredo Chávez, que nos ha acompañado en, en esta noche. Y sin duda vamos a seguir dialogando de otros temas. Hacemos una pausa y tenemos mucha más información aquí en La Noche al Día.